Buenas tardes Puerto Rico en este fin de semana largo para muchos en este verano electrizante que incluye la celebración de la regata en el viejo San Juan y muchas otras fiestas alrededor de la isla. Les habla Madeline Ortiz, sean todos bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy sábado 23 de julio de 2022 vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2 Pega 3 y Pega 4 los mismos serán certificados por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 por esas oportunidades y muchas razones más, yo soy lotería. Damos comienzo al sorteo del Pega 2. En la tarde de hoy, el número ganador comienza con el 7. Segundo número es el 4. El número ganador del Pega 2 es el 7-4. Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 74. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte familia, ese boleto en mano. El número ganador del Pega 3 comienza con el 7. Segundo número. 6. Tercer número. Es el 7, el número ganador del Pega 3. Es el 767. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 767. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador del Pega 4 comienza con el 2. Segundo número. 3. Tercer número. 1. Cuarto número del Pega 4. Es el 5. El número ganador del Pega 4 es el 2315. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 2315. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares o donde nos estén sintonizando. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso fin de semana y los esperamos en el sorteo de esta noche a las 9. Buenas tardes.